A puya. señores ustedes saben que ellos entran a toa apresan mujer acusada de extorsión y estafa por redes sociales señores, esto se da mucho que hay mujeres ay, ay, ay. que hay mujeres que se pasan de contentas con los hombres eh, y los hombres a veces se sienten despechados y no tienen a nadie y siguen la corriente para después quitarle dinero. Miembros de la Policía Nacional apresaron el pasado lunes a una mujer que estaba acusada de extorsión y estafa a través del uso de las redes sociales. Se trata de Aris Marleni Peña Cordero, residente en el municipio de Castañuela, provincia de Montecristi, quien fue detenida cuando retiraba de la empresa Caribe Express la suma de 4.761 pesos en efectivo, el dinero que habría sido enviado desde Santo Domingo por el nombrado Andrés Morarrecio. Recio. Este señor de 48 años de edad, pues ella lo chantajeaba con publicar en las redes sociales un video y fotos pornográficas, presuntamente captadas luego de una videollamada con ella. En principio, la mujer exigía en componente con un supuesto coronel la suma de 100 mil pesos en efectivo, eh por lo que el caso será enviado al Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, el DICAT, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, a fin de profundizar las investigaciones y actuar en consecuencia. Señor, tienen que, tienen que póngase a trabajar, una mujer que puede trabajar en cualquier cosa, ¿eh? ¿Y cómo es esto? ¿Que quieren cuarto fácil? ¿eh? ¡Ay! Y si son a ella que se lo hacen, que le publican una foto, le meten tres años adelante sí. y después averiguamos. Entonces debemos, las mujeres, que hay muchas mujeres vagas que quieren ganarse dinero fácil, hagan un curso de algo. Mira, las mujeres tienen más ventaja que los hombres de trabajar. Eso es cierto. No, y si, y, y si se lo quieren ganar fácil... Ahí está OnlyFans, que usted no le hace daño a nadie. Usted hace su contenido usted y ya. Y deje de estar zarando tanto a la, a la gente por las redes. ¿Verdad? Quería sí. Da un palo. Porque el dominicano es que más palo quiere dar y lo terminan dando a ellos. Mira, no le <risa> el palo a ellos. Eso es cierto. Si usted azare, o hago su OnlyFans. Eso es lo cuarto más fácil que usted se gana. No, de verdad. Póngase sí. un cursito, bastante curso no, técnico, dominicano gratis. estudiar, Camila? Ah. Claro. claro. La banca, yo hay banca. Ellos también, de a trabajar en la banca? O cada una, monte una también. Sí. Claro. Lo que dice yo certificado. De, de la que más en la pena, hágase su sello y métase en su banca a trabajar. Entonces quieren privar, en, después se hacen la víctima. ¿No ves? Se hacen la víctima, no quieren trabajar, quieren vivir del más pendejo. Sí. ¿sabes? Quieren vivir de los hombres. Ya estamos en 2021, usted quiere igualdad de género, no estoy ofendiendo a nadie con eso. No. Igualdad de género, fájese a trabajar, hágase un curso. ¿Eh? Exactamente. Hay que ponerse la pila, mujeres lindas, hermosas, bellísimas, con un cuerpo... Eh, ¿Quieren delinquir? ¿Quieren, ah, no, no, le quieren vivir de le... lo viejo, sí. Sí. de lo más pendejo. No quieren hacer nada, usted póngase a vender ropa. Usted vaya a otro pueblo que la compra a 100 y la vende a 300 aquí y ya. Exacto, este parado una lavadita, ya. Exacto, habrá un, un negocio de paca. Y... Exactamente. Claro, con la ropa que, que se encuentran allá en Nueva claro. York, que se lo encuentran en, en, por, en los sofacos. Exacto. ¿Qué otras cosas pueden sí, hacer mujeres? Bailar, sí, ¿Qué otras cosas pueden hacer mujeres como esa, papá? No, porque o se de a eso hay otra gente. Puede montar un salón. También. Atrás de eso hay otro corito también, que, que privan en Tigre. No sabiendo que, que la inteligencia en la Policía Nacional está siendo efectiva este 2021. Sí. sí. Si usted viene de Concoro por ahí, usted me amenazó por ahí, yo tengo eso grabado, ya, usted mm. quedó loco. Así no me es. hable de eso. Todas estas mujeres deben pensar, seguro con hijos, ya con familia, vea qué vergüenza. Ah, la que perdió fue ella, no fue él que perdió. Claro. La que perdió fue ella que le hace que, eh, que ya giró y saliera a, a, a la televisión. Ah, el hombre, el hombre, el moto, no, yo no voy a poner dinero hasta ahora. Llaman. A tal hora llega el envío, ahí chequeala y hablan con la cajera. A aquí la mujer. Ñan a la Amarra. No, no, no. sabes que están haciendo muchas mujeres también. Se buscan su, su extranjero, que son muchas personas, muchas se están quedadas o que no pueden quedarse mucho tiempo en el país. Entonces lo tienen amarrado allá y tienen su tiguería aquí y han pasado Ay. caso que tienen a los cuartos que le están mandando a que que está oficiado extranjero se lo dan a tigres de aquí y a muchas por eso que han sido víctimas de homicidio y cosas porque también se la buscan que son frecas se pasan de verdad después no ven a que hay que en muchos casos yo estoy siempre de acuerdo con los hombres muchas mujeres se la le, le buscan y se buscan las cosa Porque lo que hacen es llamar la atención Y provocar también Entonces luego ya que está muy bien Ganándoselo de ella, comenté el que era aquí el otro allá, cuando llega la hora de la verdad Vienen, ay no, ¿por qué? ¿Por qué no puede hacer eso? Y pasa lo otro Y realmente a veces da vergüenza ser ¿sí, mujer, a veces ay. Ay. Ah, sí, Así es, es así es Deben trabajar Les reitero Trabajen, que eso no es nada Usted se gana su dinerito y ahora van a dar el doble a lo que trabajan. ¿Tú entiendes? No, no, no te para No, porque es lo fácil, cuando viene a ver, tenía ayer Messi hablando y el viejo, creyéndose la película, ah, no, esta novia mía le mandó su foto. Ve, así es que está. Cógelo ahí. Cógelo ahí. Así es la vuelta. Eso es tuyo. Eso es tuyo. No, Bulto. No, Bulto. Cuando tú quieras. Cuando tú quieras. Claro, y ella ahí, entonces. Pero hay no, que traicionar la confianza y, claro. la, y lo engaña a uno. Exacto. Claro, sí. No no puede traicionar la confianza. No crea usted que Villalona de esos pariguayos. Olvídese de eso. Villalona ejecuta la es que personal. que Están haciendo cocote con Villalona. Claro, la que hmm. están haciendo cocote con Villalona es, es personal de Villalona. La, como quiera. Como quiera. Como <risa> quiera, di que oye, como quiera. Qui no, no, no, así no. <risa> no, así no. <risa> Y, ¿oh, aquí, ¿no? <risas> <risa> o, oye, oye, oye, oye, oye, ahí no fue, él oye. oye. <risa> señores, eh, pasamos a otro tema. Aconsejando a las mujeres que no hagan eso, que eso es feo. Sí, no lo intenten en casa. No lo intenten en <risa> casa. <risa> Exacto, señores. <risa>